Miren, estamos aquí en el curso de Inmersión México. Saluden. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprendernos las 100 palabras más usadas en, pues en español. Y los vamos a organizar en estos colores. Eh, cada quien tiene una forma de pensar distinto, entonces... Eh, algunos están organizando Con muchos colores sí. Cuatro colores Para mí El más fácil Solo, sí. no, solo dos colores Solo dos colores Cu Cuatro cuatro colores Y yo ahorita voy a ver Cómo organizaron Para poder adaptarme A, su, a lo que tienen en su cabecita Bien, vamos a empezar con Acabar Y... Acabar, lo contrario de acabar, que dijimos que era? Empezar. Lo contrario de acabar, empezar. Y vamos ahora con unos ejemplos. Como por ejemplo, eh, acabo de terminar cualquier acción. Acabo de terminar de estudiar. Acabo de terminar mi tarea. Acabo de llegar ¿Sí? Acabo de ver A tu amigo sí. Ah, ah, sí. O acabo de ver Una película en el cine ah. Perfecto. Primero todos los de presente Yo acabo Tú acabas Él acaba Él o ella acaba eh, Nosotros Acabamos Uh -huh. Uh -huh. Bien. Bien, ¿cuál es la palabra que sigue? Acostumbrar. Estoy acostumbrado a cenar por la noche. Vamos a verlo acostumbrar como nada más como presente y como pasado imperfecto. Ok, yo acostumbro. ¿Para tú cómo sería? Ajá, acostumbras Para él Y ahorita ponemos los ejemplos Ok, entonces eh. No, este no es muy común No, no, no el En el imperfecto sí Acostumbraba Sale, vamos para adentro al metro Vamos a pasar a ver si a ver qué tal está. Sale, corran, corran, vénganse. Agárrense, no, agarran, agárrate. Agárrense de las manos. Okay. Te Tengo que. como oh, te dices? ojo gana. ¿Cómo? ¿Cómo? agarrar? No sé. Agarra. ¿Cómo se dice eso? ¿No? Pues, ah, agarrar. Agarrar el, el, el pelo. El tubo. El tubo. Como. No, no, no. Bien, ¿sabían que el mercado más grande del mundo es en Ciudad de México? Pues vamos a visitarlo. Es un lugar no turístico y no apto para personas que no quieran conocer el México real. ¿Qué tal el viaje a la Central de Abastos? Emocionante. ¿Qué ¡Sí, ¿Qué <risa> Aguas. Aguas. Aguas. Aguas. Aguas. Deben de saber que en México no usamos mucho la palabra cuidado, nosotros decimos más aguas, pero esa es una historia que les contaré en otro momento. Ceviche de pulpo, este es un este enamorado de mariscos, ensaladita, jicama, zanahoria, ceviche de pescado, eh, aguachile, es aguachile de camarón, cepino con jicami, almeja gallo, pata de mula, aguapate relleno con esas tostadas, los copos. esa es la mojarra la mojarra el filete empanizado el gelado, eh, camarones a la diabla pulpo en su tinta pulpo al ajillo arroz blanco esta es la paella ¿Es una cosa Sí, una cosa pero... no, no es una cosa... Un, ¿Un animal? No, no es un animal. Pues, sorry. Pues, creo que no es una cosa porque el, el maestro es No, no es una cosa. Una cosa es algo que no tiene vida. Oh, ok. Ah, ¿so? Pero eso so. no tiene vida. ¿Tengo vida? Claro okay. que sí. Esto no tiene vida. Uno de estos. La mesa no tiene vida. Ok, ok. So, no, no, no soy animal. No soy animal. Sí. Pero no es una no. no soy persona. No soy persona. No es una persona. Ok, ¿soy grande? Puede ser, hay unas muy grandes. Uh, wow. Oh, ok, ¿soy un, una planta? Más o menos, ¿Y más o cara? menos. Sí, sí, sí.